Nunca daba. 36 años los, aproximadamente, los nombres de ellos eh, tenemos el nombre de, de la señora. El del señor todavía ¿Cómo no se ha identificado. La eh, lo tengo anotado por aquí, no, magistrada. No. Según declaraciones de parte de los familiares, ya habían ido. Ella había ido a la fiscalía y que no le habían hecho caso. Estamos recolectando información porque hasta que no tengamos todos los datos de ella, no sabemos si ella pasó por allá o no. La información que tenemos hasta el momento es que es una pareja que hace tres meses que están conviviendo juntos. O sea, ellos no tienen años, ella tiene cinco hijos, no son de él tampoco, son de padres de otra pareja anterior, y estamos recolectando información. ¿Cómo fiscalizan ustedes que ella fue a la fiscalía o no? Nosotros tenemos todos los registros en las oficinas. En cuanto tenemos los datos completos de ella,